Yo experimento, no entro al trap me la al trap Soy el direct de este set en el que ruedes. Era una muñeca no hay motor. Están ladrando muchos perros. Llama al set me mantengo ok. Observando el panorama, tú te crees el rey. Yo soy Curco cool, Verde, esto es Nirvana. Vino para arriba, no tengo techo. No, no, no. Mirando al cielo, está bien hecho. Un pegadito para el pecho. Uh. Mirando tu show, no sospecho. Vino sí. para arriba, no tengo techo. Yeah. Mirando al cielo, está bien hecho. Un uh. uh. pegadito para el pecho. Uh. Mirando tu show, no sospecho. Escribo mi ley. Brindo. Por el que va al misa el domingo Y si no puedes pues el sábado yeah. Otros en el bar mirando a Cristo Cristiano. Solo se caza siendo sabio Voy a pagar a mi sicario, No hay más y menos Vamos a otra mierda, lo vemos Así van, no hay frenos Saliendo estantos de este agujero Buscando la paga y los pelos. Esto está escribiendo por los celos Tiro para arriba, no tengo techo Mirando el cielo, está bien hecho Un cigarrito pa'l pecho Mirando tus ojos, no sospecho Tiro para arriba, no tengo techo Mirando el cielo, está bien hecho Un cigarrito pa'l pecho Mirando tus ojos, no sospecho Encore